Pero quiero más, yo quiero más No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera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 Siempre reinarás No puedo vivir sin te No hay manera No puedo estar sin te No hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras. Me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin te No hay manera No puedo estar sin te No hay manera No puedo vivir sin te No hay manera No puedo estar sin te No hay manera